ocasión vamos a presentar la geometría de un rectángulo con una perforación al centro. Tenemos aquí el ejemplo cómo se realiza en un taller convencional. Se hace un trazo con una escuadra o un marcador donde intersecta con un punzón, pasa a la fresadora con su loca correspondiente de campana y hace la perforación de dimensiones 8.5, 6.5 y un diámetro de 450. Como se aprecia, la pieza varía a las dimensiones por el método de fabricación y el croquis al lado. Presentamos el caso número 2, considerando tolerancias simétricas para un taller de maquinado. Como primera instancia, vamos a definir que estas dos líneas sean perpendiculares. La distancia de 8.50 respecto a esa línea sea paralela. La geometría ya tiene cierto enfoque que cumple las dimensiones adecuadas las tolerancias asignadas serán explicadas en un momento para la operación de milling y drilling se obtienen grados de tolerancias entre el 10 y el 13 con estos datos procedemos a comparar el tamaño nominal de la cota los valores se muestran en milésimas de pulgada. Para la distancia de 8.5 pulgadas tenemos valores de 7, 12, 18 y 28 milésimas de pulgada. Para la dimensión de 6.5 pulgadas los valores son 6, 10, 16 y 25. Por último, para 4.5 los valores son 5, 9, 14 y 22. Hagamos la pieza utilizando el comando de box en el origen definiendo la longitud el primer valor es de x son 8.5 unidades en y 6.5 y el espesor es de .125 un octavo zoom, extend tenemos el Orbit, giramos la pieza, visualizamos el modelo conceptual, vamos a trabajar con el UX de tres puntos, haciendo el origen en el vértice, el eje X, el eje Y. Procedemos a lanzar una línea media como referencia para hacer el corte por medio del cilindro inicia en la mitad y aquí teniendo un diámetro de 4.5 muevo mi mouse ligeramente hacia abajo y hacemos la sustracción de la pieza contra la herramienta la geometría auxiliar se elimina y realizamos su dimensionado para tal motivo vamos a cambiar nuestro eh, barras de herramientas de 3D modeling, aquí ya encontramos la cota de annotate y checo de aquí al extremo de aquí 8,5. Repetimos la dimensión para vertical 6,5 y por último en la barra de drafting and annotation está más fácil de ubicar lo que es el icono de diámetro seleccionamos aquí y tenemos este valor eh, vemos que están demasiado grandes las cotas nos vamos a annotate con la flecha pequeñita modificamos lo que es el texto y tenemos valor de 2.5 pulgadas vamos a suponer un valor de 0.75 por supuesto eh, para las líneas, eh, un offset de que será .75, las líneas de extensión que tengan .25. En las flechas trabajaremos un valor de .5 y veremos cómo tenemos la nueva consideración. Bueno, ya están ligeramente. Más este, eh, reales, ¿Eh? entonces aquí quitamos el orto para acercar y las cosas por aquí las tenemos. Eh, vamos a refinar en la parte de un offset entre distancias. Modificamos text, text height, offset of image line, punto 25. Hagamos los eh, datum que nos identifican la geometría. Aquí, como datum, algunos autores eh, utilizan así: luego por aquí, repetimos para el dato de B. ok luego por acá y manualmente con Move el plano A horizontalmente en esta cota toda la línea horizontal es A y respecto al plano B lo movemos de este extremo al extremo de esta cota entonces ya tenemos dos planos Aquí podemos decir que queremos vincar eh, el paralelismo de 0.07 respecto al dato B en esta zona. Pues quiere decir que tenemos 8.5 de separación y una tolerancia con un valor positivo de 0.07 respecto a la vertical. Vamos a definir una relación de perpendicular, ¿sí? con un valor pequeño, 005, respecto al datum A. Y eso lo arrastramos y lo ponemos aquí. Ya con esto damos por terminada la práctica.